Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido al canal de Amenofis, mi nombre es Cristian Marino, soy investigador científico y bueno, hoy te traigo un video para que podamos saber cómo podemos protegernos de las emisiones de radiofrecuencia, microondas electromagnéticas que día a día nos están cayendo sobre la cabeza, ya sea desde las antenas de celular, ya sea desde la Harp, ya sea desde los Medidores inteligentes de Luz y ya sea desde los celulares que cada uno cargamos para poder comunicarnos. Este es un video que bueno, por un lado vas a ver que tiene un contenido que no vas a encontrar en ningún canal de YouTube. Hace años que me dedico a esto, soy el único canal que provee de algo que viene a remediar la verdadera necesidad del ser humano y por el otro lado, también vas a ver que tiene muchos anuncios. Bueno, es porque, obviamente, nada es gratis en este mundo y necesitamos vivir de algo. Así que bueno, te invito en este video a que puedas conocer cuáles son las cosas que podés hacer desde tu casa con materiales simples, sin involucrarte en grandes técnicas eléctricas eh, ni nada por el estilo. En el primer caso, te voy a nombrar el orgón. El orgón es una energía poco conocida por el ser humano, pero sí muy escuchada últimamente. Mucha gente habla del orgón, pero lamentablemente nadie sabe lo que es el orgón realmente. Bueno, no importa no saber qué es el orgón. Lo único importante del orgón es qué beneficios trae sobre nuestra salud y cómo podemos construir un buen y potente generador de Orgón. Así que bueno, en el punto número uno te traigo eh, la receta para amas de casa para que puedas construir un potente generador de Orgón. Este generador de Orgón se llama generador electroplasmático modelo Amenofis. es mitad un invento mío y mitad eh, lo que ya estaba descubierto en tumbas tumbas egipcias y lo que se llama como la pila de Bagdad la pila de Bagdad fue un tipo de batería encontrada en los templos de Dendera en Egipto el cual, eh, bueno, se le atribuyen propiedades eléctricas eh, de un voltaje pobre pero con el cual los egipcios podían hacer cosas muy eh, fenomenológicas como convertir el cobre en oro y esas cosas, bueno Hoy te vengo a mostrar que a través de la pila de Bagdad, si la llenamos de Orgonite, podemos encontrar un efecto organizador y Bionizador muy potente. Eh, bueno, por un lado cuando nosotros metemos Orgonite, por ejemplo, de aluminio, adentro de este cacharro de cerámica que tiene un tubo de cobre más una vara de hierro al medio, ahora lo vamos a ver, bueno... Eh, hay un proceso que se da generalmente en los reactores de plasma, que es el confinamiento. El confinamiento significa que vamos a meter algo, energía, en un lugar y no la vamos a dejar salir. En este momento, o en este caso, tenemos un cacharro de cerámica con orgonite adentro. El orgonite desprende orgón. El orgonite se compone de 50% de un material orgánico y 50% de un material inorgánico. Estos materiales son, por ejemplo, en el caso del orgánico, puede ser parafina, cera o resina epoxi. Hay varios más, pero te voy a dar los más clásicos y conocidos y que puedes conseguir en cualquier lado. Resina epoxi, cera y parafina. Cualquiera de esos tres sirve. 50% de esos, por un lado, y 50% por el otro de limaduras finas, las más finas que podamos encontrar De aluminio o hierro, esos son o acero, pero bueno, acero es eh, más difícil Hay que evitar, cuando hacemos estos cacharritos, eh, usar limaduras de metales que sean pesados Por ejemplo, el bronce, el plomo, el estaño, no es que no funcione sino que el orgón que genera eh, es muy denso. El orgón inmediatamente que se libera a la atmósfera eh, busca, o sea, es una eh, energía inteligente, busca cuerpos biológicos vivos para de alguna manera ponerlos a funcionar en su dinamismo. O sea, que el orgón busca lugares donde se esté creando el toroide, se mete, crea mucha más fuerza... Y es así que los sistemas biológicos vivos comienzan a tener una mayor potencia de energía orgónica. Bueno, en el caso del plomo, el estaño, el bronce, metales pesados, este orgón denso también busca el cuerpo, se mete y de repente nos encontramos con que en el cuerpo tenemos un orgón denso. Por lo tanto, nuestro sistema bioenergético deja de funcionar correctamente y pasa a estar denso. Resultado, se nos hinchan las piernas, vamos a tener eh, situaciones mórbidas, o sea, nos van a empezar a salir unos colores como si nos estuviéramos muriendo. Hay que tener mucho ojo, mucha precaución con no mezclar este tipo de metales, salvo que nosotros queramos hacer algo específico, aislado, eh, bueno, y que no esté representando un peligro para nuestra salud. Eh, me refiero a un dispositivo que use este tipo de orgón, ya que... Es, digamos, tiene las eh, condiciones para poder eh, efectuar ciertos experimentos de antigravedad y esas cosas. Pero en este momento estamos hablando de la bioenergética humana y cómo defendernos de todas estas ondas. Así que lo que vamos a hacer es usar aluminio o hierro o acero. Las virutas, las limaduras... Tienen que ser lo más pequeñas posibles. También funciona el tóner de las fotocopiadoras. El tóner de las fotocopiadoras, si vos a acercás un imán, se pega. Así que bueno. Entonces, 50% de un material orgánico como cera parafina o resina epoxi y 50% de limaduras. Esto se mezcla hasta convertirse en una pasta homogénea. Ahora vamos a ir al pizarrón mágico y vamos a ver de qué se compone esta receta generador electroplasmático modelo Amenofis consta de un cacharro de cerámica el cual va a ir lleno de Orgonite el Orgonite como decíamos era 50% cera y 50% un material inorgánico como limaduras de hierro bueno tenemos un tubo de cobre y tenemos una vara de hierro el tubo de cobre lo vamos a poner en el medio Y la vara de hierro la vamos a poner en el medio, pero sobresaliendo para afuera. Bien, tenemos el cacharro de cerámica, el tubo de cobre, la vara de hierro. Acá nosotros le vamos a poner brea, chapopote, alquitrán. Pero bueno, hay muchos lugares donde no pueden conseguir esta sustancia... Y pueden usar directamente eh, la goma de la pistolita para sellar abajo y sellar arriba. Esa es una buena manera para sellar. Luego se llena de orgonite todo el recipiente. Y una vez que está lleno, recuerden que el orgonite no tiene que entrar adentro del tubo. Y que la vara de hierro no tiene que tocar el tubo de cobre. El tubo de cobre puede medir 9 centímetros de largo, de alto y la vara de hierro puede medir 10 centímetros o sea que sobresalga un centímetro luego sellamos esta parte con goma o con brea la brea es mejor porque no deja salir la luz por ahí eh, el tema de la pistolita al ser transparente deja salir la luz bueno, una vez que lo llenamos de orgonite recuerden que hay que ponerle unas piedras de cuarzo adentro ...para que el orgón eh, se vuelva dinámico. ¿Mm? La piedra de cuarzo, al ser radiante, no deja que el orgón eh, se estanque. Entonces, como les decía, esto lo que hace es confinar orgón en el interior. El orgón radiante va a intentar salir, se va a encontrar con la cerámica... ...y no va a poder salir. Solo va a salir el orgón magnético hacia afuera... Entonces se va a empezar a concentrar el orgón radiante en el interior y buscando una salida se va a dirigir hacia dónde hacia el tubo de cobre. El tubo de cobre es un material diamagnético que genera una leve atracción magnética hacia todo lo que es su polaridad contraria, por lo tanto atrae energía radiante. La energía radiante va a bionizar la superficie de este tubo de cobre y luego para poder salir no le va a quedar otra que hacer un salto iónico. Hasta la vara de hierro Entonces nosotros en la vara de hierro Vamos a tener una fluctuación de energía radiante Que inmediatamente va a buscar su lado opuesto Que es la energía magnética que está aquí Por lo tanto se va a generar este proceso dinámico Y bueno, la piedra de cuarzo lo que va a hacer es pulsar Para que adentro no se genere un orgón denso y muerto. Este es el generador electroplasmático modelo Amenofis. Para que puedas llevar a tu oficina. Y reírte de los psicópatas, de tus jefes. Porque, bueno, esta es una energía que en contacto con psicópatas hace que... Digamos, para un psicópata, este es el mismo demonio. Para la gente mala, esto es lo peor que puede haber existido. En cambio, para la gente buena, esto es de beneficio. Les devuelve la salud. Así que, bueno... Si te sentías mal en tu oficina por todos los modem router 5G que te están afectando, llévalo a la oficina, ponele unas plantitas para que no se note y déjalo como un adorno y observá cómo los satánicos se retuercen en sus sillas. Número 2. La jaula de Faraday. La jaula de Faraday es un sistema que te aísla de todas las ondas y emisiones electromagnéticas que puedan estar a tu alrededor afectándote. Eh, es muy buena, tiene muy buenos resultados para la aislación. Bueno, pero tiene un problema. Cuando un cuerpo biológico vivo se introduce dentro de una jaula Faraday, no solo se lo aísla de todas las radiaciones existentes de antenas, celulares, radio, televisión, sino también que se lo aísla de la radiación natural de la Tierra, la frecuencia Schumann. En la misión Apolo, en la primera... ...que hizo NASA, cuando los astronautas llegaron a lo que es la, el techo del domo... ...hasta este gel de energía del cual no se puede salir... ...y quedaron orbitando en lo que llaman ellos la órbita baja... ...que es donde está la estación espacial y también donde están los satélites... ...que mucha gente dice que no existe, pero los satélites existen, la estación espacial existe... Los astronautas existen y los cohetes quedan orbitando una órbita llamada órbita baja. Esto es porque no pueden salir para afuera a una órbita alta. Bueno, ¿qué pasó? En la primer misión de Apolo, estos astronautas eh, se vieron afectados porque no les llegaba la sonda Schumann. Estaban allá arriba y las ondas Schumann llegan hasta un cierto punto de nuestra atmósfera. Bueno... ¿Qué empezó a pasar? Empezaron a enloquecer, empezaron a ser agresivos entre ellos y pasaron cosas. Para la segunda misión de Apolo, estos astronautas fueron equipados con unas bobinas, bobinas es un tubo de PVC con alambre de cobre de cualquier calibre bobinado, algo que puede hacer la ama de casa, la abuelita, el niño, cualquier persona. Yo creo que hasta un perro bien entrenado puede bobinar una bobina. Bueno, esta bobina unida a un circuito electrónico que pulse corriente en un valor de 7,85 Hz funciona como un emisor de onda Schumann artificial, pero que el cuerpo las recibe, eh, digamos, con coherencia. En un lugar donde no estamos recibiendo onda Schumann y uno pone una de estas bobinas, el cuerpo va a agarrar como referencia ese reloj y va a seguir el biorritmo natural. Por lo tanto, no van a ver esas cosas que les pasaban a los astronautas de la primera misión Apolo. Bueno, luego de eso también los astronautas llevaron imanes en los trajes espaciales. ¿Los imanes por qué? Porque también uno allá arriba pierde el magnetismo terrestre. Lo mismo pasa dentro de la jaula de Faraday. Eh, no está el magnetismo, no está la radiación Schumann, por lo tanto perdemos un norte estando ahí adentro. Así que bueno, ahora vamos a ir al pizarrón mágico de nuevo y te voy a mostrar cómo podemos hacer este maravilloso aparatito. Si sos de las personas que ya no pueden dormir producto de las ondas de radiación que emite todos estos aparatos que nos están torturando día a día, podés construir una jaula de Faraday. Eh, con una estructura de... ¿Cómo se le dice esto? Eh, bueno, varillas de aluminio. Haces una estructura de varillas de aluminio. Que luego le vas a poner con remaches. Eh, tela de mosquitero de acero. La tela de mosquitero, todos la conocemos. Es así, pero mucho más chiquitita. Y acá le pones eh, la puerta. Para poder entrar. Adentro vas a poner tu colchón, tu cama, y de esta manera vos ya vas a quedar eh, totalmente desconectado de toda la emisión de ondas que fluctúan alrededor. Eh, una de las puntas le vas a poner un cable y lo vas a llevar a, o a una jabalina clavada en la tierra, que es un palo de metal clavado en la tierra, al cual le vas a poner tu cable, o también lo podés hacer en el enchufe de tu casa... Nosotros tenemos el enchufe, que son estos dos, pero después hay un lugarcito que tiene un cosito así. Bueno, eso es la tierra. Estos son los que tienen corriente y esa es la tierra. Bueno, el mismo cablecito lo podés llevar ahí. ¿Mm? Lo que tenés que hacer es desarmar un enchufe, sacarle estas cosas y solo dejarle la puesta tierra. Bueno, pero ¿qué pasa? Eh, como te decía, en este tipo de estructuras no deja pasar nada, ni siquiera la energía Schumann Así que vamos a tener que poner Un dispositivo adentro Que emita los pulsos Que nuestro cuerpo Necesita recibir ¿De qué manera? Ahora lo vamos a ver Para crear un dispositivo Que emita a través De una bobina de cualquier calibre eh, Si es fino mejor Por ejemplo puede ser de 0,3 milímetros, 0,3 milímetros y unas 100 vueltas en un tubo de PVC, vamos a necesitar un circuito integrado 555. Para los que no saben qué es un circuito integrado 555, el circuito integrado 555 es lo que estamos viendo ahora. ¿Mm? Es un, una cucarachita. Eso se saca, digamos, yo lo puse ahí, eso es un protoboard. Así que lo que vamos a comprar en la tienda electrónica es un protoboard y esta pieza. Esta pieza, para que funcione como nosotros queremos que funcione, necesita ir con un par de componentes más. Ese par de componentes más eh, vamos a tener que buscar en la red cuáles son. Hay muchos, pero muchos planos para hacer trabajar a la 555 como un generador de pulsos cuadrados que son los que nosotros queremos que entren a nuestra bobina. Tenemos pata 1, pata 2, pata 3, pata 4, pata 5, pata 6, pata 7 y pata 8. ¿Mm? En la pata 3 nosotros tenemos la salida de pulsos. Son pulsos cuadrados positivos. ¿OK? Entonces estos pulsos cuadrados positivos los vamos a meter en la bobina. Eh, si no me equivoco, en pata 8 tenemos el positivo, en pata 1 tenemos el negativo. Y entre pata 1 y pata 2 le vamos a poner un potenciómetro. ¿Qué es un potenciómetro? Es una resistencia variable que nosotros con un palito podemos mover. Entonces, nosotros vamos a mover esto y la frecuencia de acá se va a ir de 1 Hz a eh, 15.000 Hz, por ejemplo, o 10.000. Eso lo vamos a tener que chequear con un programa que se llama Tone Generator Online. Lo voy a dejar en la cabecera del video para que lo puedas descargar. Y ya lo tengas, porque si no la otra es que, bueno, tenés que tener un tester, un medidor, como por ejemplo el que te voy a mostrar acá. Este medidor tiene, eh, para medir Hz, pero muchos no tienen esto, por lo tanto vas a tener que o, te, o comprarte uno de esos o en la red buscar un programa que se llama Tone Generator Online y le vas a poner 7,85 ¿Mm? y el programa va a emitir ese sonido que luego vos en vez de poner esta bobina pones un parlante para poder escucharlo y vas a poder ver, o escuchar mejor dicho, si tu pulso coincide con lo que te muestra el programa. Esa es una manera de sincronizar tu bobina a oído. Si no, vas a tener que chequearlo con algo. Bueno, una 555, un potenciómetro, una alimentación de 9 voltios, o sea, una batería de esas pequeñitas, y por pata 3 va a salir el pulso cuadrado que va a entrar a una bobina, y luego esto se va a ir al negativo, ¿Mm? se cierra el circuito, entonces una vez que con el potenciómetro encontremos la frecuencia de 7.85, esa frecuencia va a estar siendo pulsada por tu bobina. Entonces de esta manera uno puede dormir adentro de una jaula de Faraday con este sistema sin perder la emisión de ondas de la frecuencia Schumann. Por otro lado también podemos ponernos anillos con imanes en los dedos meñiques... ...o en las muñecas pequeños imanes de neodimio. Y con eso vamos a tener eh, también el magnetismo en nuestro cuerpo. Número 3. Los coloides de ciertos metales y el hormuz, o sea el maná antiguo... Eh, ...son regeneradores celulares que en este momento que estamos siendo atacados desde la comida... Eh, con la falta de nutrientes, vienen a recompensar esa falta de nutrientes. Así que bueno, es muy recomendable estar consumiendo coloides de oro, coloides de plata, coloides de platino, coloides de zinc y coloides de cobre para poder tener un sistema mucho más fuerte. Por ejemplo, los coloides de plata eh, hacen que cuando uno los ingiere, te limpian el intestino de parásitos, amebas, virus, o sea, no queda ningún bicho Ningún, podríamos decir, invasor Los coloides de cobre te hacen crecer el pelo El coloide de zinc te hace tener un bienestar emocional coherente Y bueno, así cada coloide va haciendo sus cositas El coloide de cobre hace que tengas el corazón fuerte Que tengas buen humor Y bueno, eso El Hormuz es un regenerador celular Pero también te potencia el campo magnético Así que bueno, ahora vamos a ir a... Al pizarrón para ver cómo se hacen los coloides. Para hacer coloides vamos a necesitar un vaso de agua. Un vaso de vidrio, mejor dicho. Con agua destilada en su interior. Por ejemplo, para hacer coloides de cobre. Vamos a introducir dos varillas de cobre puro. Los cuales a una le vamos a poner una resistencia de 150 ohm por un cuarto de watt un cuarto de watt esto así se pide en una casa de electrónica debe una resistencia de 150 ohm por un cuarto de watt te van a dar un cosito así que tiene dos patitas de metal y bueno, una se lo vas a conectar a la barrita de cobre y la otra a una lamparita de 6 voltios una lamparita con filamento. ¿Mm? Una lamparita de 6 voltios. A ver si en la mesa tengo una para que veamos. <coughs> lamparita de 6 voltios. ¿Mm? Igualita a esta. Esta es de 12 voltios. Así que puede ser de 6 o 12 voltios. 0,3 amper. Bueno, tenemos la lamparita. Del otro lado de la lamparita vamos a ir a las baterías. Entonces, nosotros vamos a poner... Tres baterías en serie, vamos a poner dos acá y una acá. Entonces tenemos positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Como son de 9 voltios, tenemos 9 por 327. El negativo lo vamos a sacar directo a la barrita. Y el positivo lo vamos a llevar a la lamparita. Por lo tanto el positivo va a tener que pasar por el filamento de la lamparita. La lamparita va a amortiguar la carga que luego la resistencia va a encargarse de no permitir que toda la corriente pase. Y de esta manera, más o menos al cabo de una hora, vamos a tener el agua cargada de partículas muy pequeñas de cobre. Esto por ejemplo lo puede tomar cualquier persona que no sea alérgica al cobre. Ok, porque hay algunas personas que son alérgicas al cobre. Esa es mi única indicación para lo que es el coloide de cobre. Si queremos hacer coloide de plata, le ponemos dos barritas de plata. Si queremos hacer coloides de oro, le ponemos dos barritas de oro. Si queremos hacer coloides de platino, le ponemos dos barritas de platino. Si queremos hacer coloides de zinc, le ponemos dos barritas de zinc recuerden, los metales tienen que ser lo más puro posible Número 4 La radiónica La radiónica es una ciencia que comenzó en 1800 la cual eh, generó unos resultados inesperados la gente se curaba de patologías se curaba de enfermedades terminales a través de una máquina que podía operar el campo bioenergético de las personas a distancia O sea. Yo estando en Latinoamérica podía hacerle radiónica a una persona que estaba en Japón y el fenómeno se daba, o sea el asunto funcionaba, la máquina curaba. Esta máquina fue usada por muchos hospitales durante muchos años hasta que la FDA la sacó como ha sacado todas las cosas que curan. Así que bueno, la radiónica es algo que nosotros podemos hacer uso y que va a dar muy buenos resultados no solo con la salud, sino con nuestra salud psíquica, económica. Eh, podemos hacer muchas cosas. Ahora vamos al pizarrón mágico y te muestro cómo hacer este circuito. ¿Cómo hacer una máquina de radiónica? Esto es muy sencillo. Ahora lo que estamos viendo son tres potenciómetros. Que no es otra cosa que este pequeño dispositivo. Que si miramos... Eh, con la luz A ver si nos permite la luz Enfocar mejor Vamos a ver Que dice ahí un número Bueno Ahora no lo puedo enfocar bien Pero ese número, ahí está 220K Puede ser de 220K O de 250K Va a ir uno acá Otro acá Y otro acá cada potenciómetro tiene tres patitas. Acá, una placa de cobre. Acá, otra placa de cobre. Una piedra de cuarzo que tenga una bobina Moebius. Eso ya lo van a tener que ver en la cabecera del video. Yo les voy a dejar las instrucciones para hacer una bobina Moebius. Simplemente se hace con alambre de cobre. Bueno, ¿y cómo se conecta todo esto? La pata del primer potenciómetro se conecta a la placa a la primer pata del otro potenciómetro y a la primer pata del otro potenciómetro y a la siguiente placa del lado de abajo ¿Mm? la parte de arriba de la placa de abajo va a la última pata del último potenciómetro luego una vez que la primer pata del potenciómetro se conecta a la placa y a la vez a las dos patitas de los otros dos potenciómetros la otra parte de la placa se conecta a la bobina Moebius, que luego sale y se conecta a la segunda pata del primer potenciómetro. Eso es todo. Luego la tercera pata del primer potenciómetro se va a conectar a la segunda pata del segundo potenciómetro. La tercera pata del segundo potenciómetro se va a conectar a la segunda pata del tercer potenciómetro. De esta manera nos va a quedar un circuito resonante. Bueno, estas placas de cobre se recubren con cinta, cinta transparente. Esta, creo que la conocemos todos. ¿Mm? Bien. Bueno, las dos placas se recubren de cinta transparente. Entonces, cuando una vez que armado el circuito, lo que nosotros vamos a hacer es, por ejemplo, queremos... Eh, mandarle una curación a una persona que tiene cáncer Por ejemplo, fulanito Nosotros tenemos que ponernos mirando al sur Y pensar en fulanito Cuando nosotros apoyamos el dedo en la placa No estamos apoyando el dedo en la placa de cobre Porque hay una cinta Por lo tanto, va a haber un efecto capacitivo Ese efecto capacitivo va a ir a la bobina Y va a volver al potenciómetro que va a estar en cero, bueno, una vez que pasa eso, fulanito, la imagen de fulanito queda grabada en la piedra, entonces nosotros empezamos a subir el potenciómetro con una mano y con la otra empezamos a pasar el dedo por esta placa, vamos a ir subiendo, subiendo, subiendo y de repente el dedo sentimos que se pone como que se traba, ahí significa que la bobina está en resonancia y ya tenemos que frenar con ese potenciómetro. Nos vamos a limpiar las manos de, de la energía para volver a hacer lo mismo. Apoyar un dedo acá, pasarlo para arriba y para abajo. Y empezar a subir el segundo potenciómetro hasta que el dedo track, se traba. Quiere decir que hemos encontrado la segunda resonancia. Vamos a hacer lo mismo con el tercero. Vamos a pasar el dedo y vamos a ir subiendo el potenciómetro tercero hasta que el dedo se nos trabe y ahí ha entrado en resonancia una vez que hemos hecho eso mirando al sur con la imagen de fulanito en nuestra mente que queda grabada en la piedra vamos a poner en esta segunda placa el remedio que queremos transmitirle a distancia a fulanito puede ser cualquier cosa cualquier cosa que nosotros pongamos en esta placa se va a transmitir recuerde que las dos placas tienen cinta así que esto es la radiónica Pueden transmitir lo que quieran y, por ejemplo, el efecto de una pastilla transmitido de esta manera es 25 veces más fuerte. Así que bueno, eso eh, se lo pueden hacer a animalitos, a plantas, a cultivos, a casas, a lo que quieran. Le pueden hacer radiónica y va a funcionar con mucho éxito. Y por último número 5, eh, la energía fría. La energía fría es algo que bueno mucha gente eh, le encanta, pero también mucha otra lo ve como muy complicado. En este video yo te vengo a explicar que no es complicado y que si queremos combatir ondas, las tenemos que combatir con ondas. La energía fría es energía negativa. El tema es que no es negativa de que nos vaya a hacer mal, porque tenemos el concepto de negativo como algo malo es negativo dentro del ambiente eléctrico, o sea, negativo como la energía de la Tierra. Y la energía de la Tierra es negativa y no nos hace mal, todo lo contrario nos hace bien. Bueno, resulta que las antenas de teléfonos celulares, modem, wifi, 5G, 4G y todo lo que emita radiofrecuencia en este momento, su emisión, de, eh, su emisión eléctrica es positiva. Positiva significa que nos da un efecto eh, catiónico en el cuerpo. O sea que la onda cuando viaja por el aire eh, le cambia el estado al anión del aire para el lado del positivo. Eh, nosotros somos positivos cuando un, un, una molécula de aire está cargada positivamente y llega a nosotros que somos positivos, positivo con positivo se repele. Entonces es por eso que el aire cationizado nos hace tremendamente mal. Estas antenas Tesla, estas antenas radiantes de tecnología resonante, que es muy sencillo de hacer, vienen a hacer el efecto contrario en el aire. Por un lado lo anioniza, o sea, le convierte el ion neutro del aire a un estado negativo y es así que nosotros al ser positivo los atraemos y de esta manera nos beneficia con energía negativa. También el aire anionizado, o sea cargado negativamente, hace que, eh, por ejemplo, el electrosmog, la mugre que hay en el aire, eh, cuando se le pega el anión, la carga negativa, hace que las partículas en suspensión de basura caigan y por lo tanto limpia el aire. Ahora vamos a ir a ver al pizarrón mágico lo fácil que es hacer este dispositivo, el cual tenemos que hacer cada uno de nosotros y no esperar nada de nadie. De esta manera nosotros vamos a derribar verdaderamente a la elite entre todos sin tener que ir a quejarnos a ningún lado ni hacer nada. La energía fría, la energía radiante, la energía negativa que es todo lo mismo es indetectable por los equipos militares más ultra sofisticados que te puedas imaginar. O sea, cuando vos hagas este equipo en tu casa nadie te va a poder decir nada y nadie lo va a detectar. Vamos al pizarrón mágico y te muestro. Por último vamos a ver cómo podemos librarnos de las ondas electromagnéticas que caen sobre nuestra cabeza. En este pequeño circuito nosotros lo que vemos es, por un lado, un transformador. Esto es un transformador común y corriente de 110 o 220 a 9.000, 10.000, 12.000, lo que consigamos. A ese transformador le vamos a poner un salto de chispa. Estas, barri, estas varitas pueden ser varillas de soldar Que vengan con el material tungusteno Para que tengan mejor chispa Acá le vamos a poner dos frascos Revestidos, o sea frascos de vidrio Revestidos con papel de estaño por fuera Y si no conseguís papel de estaño puede ser papel de aluminio Y por dentro le vamos a poner agua salada ¿Mm? Entonces, este sería lo que va adentro de, de, del frasco por ejemplo eh, nosotros tenemos este símbolo y en realidad lo que estamos viendo es esto estamos viendo el frasco que está revestido con papel de estaño por afuera adentro tiene una varilla metálica y está con agua con sal lleno de agua con sal entonces, esta varilla, este punto de acá, es este punto de acá. Y el papel de estaño de acá afuera es el papel de estaño de acá afuera. ¿Mm? Entonces, completo sería así. Un frasco revestido de papel de estaño por afuera con agua y sal por adentro y una varilla haciendo contacto en el agua. Entonces, acá vendría la varilla... Y acá estaría el papel de estaño de afuera. Acá vendría la varilla y acá estaría el papel de estaño de afuera. Bueno, estos dos papeles de estaño de los dos frascos se unen a través de una bobina. ¿m? Que es esta bobina que estamos viendo acá. En uno de los extremos nos vamos a ir a tierra. Vamos a clavar una puesta a tierra, una jabalina, una vara metálica y le vamos a conectar el cable la otra punta con un cable vamos a ir a un palo alto que pongamos en el techo de nuestra casa que le vamos a colocar una esfera metálica hueca de acero si podemos la cual le vamos a conectar el cable bueno, una vez que hicimos esas dos cosas vamos a, con un cable de esta punta vamos a empezar a buscar la sintonía. En el momento que consigamos la sintonía de nuestra antena, se va a iluminar la energía radiante. Y es así que las ondas de la harp por ejemplo, no van a poder bajar a nuestra casa porque nosotros vamos a tener una cúpula de energía radiante. Nosotros esta energía también la podemos tocar. Por ejemplo, podemos sacar de acá y podemos sacar de acá y llevar a una mano y a la otra mano. Podemos tocar esos dos cables y vamos a estar llevando energía radiante a nuestro cuerpo. Es de mucho beneficio. No nos vamos a electrocutar porque la parte peligrosa queda de este lado y de este lado no pasa nada. ¿Mm? El circuito está cerrado, sintonizado y simplemente estamos trabajando con energía fría, energía radiante... La energía de Tesla. Ojalá te haya gustado el video. Si realmente te gustó y querés ver más de esta clase, suscríbete y dale a la campanita para que puedas recibir la notificación de un nuevo video. Si lo compartís con tus amistades, eh, bueno, te lo voy a agradecer porque estarías ayudando a esta campaña de concientización a nivel mundial. El video está apto para que lo traduzcan en otros idiomas. Y bueno, te agradezco tu tiempo y te espero en el próximo video. Gracias. Chao.